Buenas tardes, espero que hayáis aprovechado la hora de comer para hacer networking. Aprovecho para contaros que tenéis que eh, rellenar las pegatinas que tenéis en el cartelito del sorteo. Eh, aprovechad, por favor, cuando salgamos, si no lo habéis hecho, en el café pasar por cada uno de los stands y cumplir una de las, cada una de las metas que hay que hacer, ¿vale? Porque re os recordamos que hay 20 premios en juego. Así que, hacer el trabajo. Eh, bueno, por otro lado, eh, si hay alguien que sabe vender en Internet, es José Ramón Bernabeu. En 1986 programó su primera aplicación y en el 96 empezó a desarrollar sus primeras páginas web. A partir de allí, pues, su vida es prácticamente Internet. Vive en Internet, vive de ello, le gusta y le apasiona. Y que nos lo diga contando cómo vende en Internet. Un aplauso para José Ramón. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en vez de estar echando la siesta, que es lo que tendríais que estar haciendo. Ah, que venís, venís ya eso. Bien, me tranquiliza la cosa. Bueno, eh, ¿alguien está vendiendo en Internet o, o quiere vender en Internet? ¿Queréis vender en Internet? Claro. Y yo. Y, y hay alguien que ayuda a otros negocios a vender en Internet, también, más. Bueno. Os voy a contar una historieta, no voy a dar grandes soluciones ni tal, voy a contar la, la historieta que me planteé cuando yo empecé a, a vender o a dar servicios, y es una especie de, de lista de cosas. Luego, si da tiempo, pues veremos alguna herramienta y tal. Entonces, ¿qué necesito para vender en Internet? Bueno, pues, de perogluyo, ¿vale? Un sitio donde ofrecer lo que vendo lo que hago, los servicios, ¿vale? Una forma para que, si alguien me quiere comprar, me pueda pagar, ¿vale? Porque si no me pagan, no es venta. Luego tengo que entregar, sea un producto físico o sea un producto digital, pues tendré que entregarlo y tendré que hacer un seguimiento de esas ventas para eh, eh, comprobar que haya, que haya eh, llegado a buen efecto, ¿no? En cuanto a dónde ofrecer eh, los productos, bueno, lo ideal, ¿qué es? Pues lo típico una página web, eh, si puede ser, hecha con Wordpress. Pero no siempre una tienda online, que es lo que te suelen preguntar cuando a mí me viene un cliente, Quiero una tienda online? Y lo primero que le pregunto es, ¿para qué? ¿Tú para qué quieres una tienda online? No, porque que me han dicho que ahora todo el mundo tiene una tienda online, ¿vale? Pero igual no necesitas una tienda online. Tú necesitas un sitio donde poder eh, ofrecer. Puede ser una tienda online, hecho un Wordpress, genial, sería el ideal, pero puede ser un perfil de redes sociales ¿vale? o puede ser una simple lista de, de correo. Realmente, para eh, vender en Internet, lo único que se necesita es un nombre de dominio. Que si no tenéis nombre de dominio, ya vais, llegáis 20 años tarde para contratarlo. ¿vale? ¿Por qué? Porque con un nombre de dominio tienes lo más importante que hay en Internet, que es un servidor de correo, una cuenta de correo. Con una cuenta de correo se pueden hacer virguerías. De hecho, es imprescindible porque de ahí eh, sale todo. Luego, pues ya os digo, una tienda online, genial, que puedes tener tu propia web o puedes eh, integrarte en, en un marketplace. Si estás empe empezando, y sitios como Shopify, como Etsy, si y tocas eh, cosas de artesanía, que tal, que puede ser buena idea eh, integrarse y ya, pues, a, a futuro, eh, montar tu tienda online. Pero por, eh, hay otras cosas. Nosotros, por ejemplo, cuando el confinamiento y tal, los negocios locales empezaron a cerrar y se quedaron sin tienda física donde de vender, solucionamos muchos temas con un simple grupo de WhatsApp, y un número de teléfono, o sea, un grupo de, de WhatsApp, ¿vale? Eh, donde poder tener esa comunicación con, con, eh, con el cliente, y un catálogo que puedes hacer, o una landing con un catálogo, y, y por WhatsApp se vendió mucho. Ahí detectamos un gran problema con los comercios, y es que no conocen a su cliente, no tienen datos, no saben quién es su cliente. Hemos tratado con tiendas de 30 años que ni siquiera tenían un teléfono donde decir, mira que por las circunstancias que se han dado, tengo la tienda cerrada, pero si necesitas algo, pues mándame un WhatsApp y te lo, y te lo envío. O sea, realmente para vender en Internet cualquier eh, sistema por el que podamos ofrecer nuestros servicios eh, nos sirve. Una vez que tenemos el, eh, donde vender, sea la solución que sea, que ya digo, si da tiempo veremos más, tenemos que cobrar leches, porque es que si no cobramos no es venta. ¿Vale? Cuando yo empecé, las primeras veces que yo vendí fue en 1996, que hacía escudos heráldicos impresos y los mandaba contra, reem contra reembolso. ¿vale? Y se me quedaron como casi mil pedidos sin poder servir porque eran pedidos que iban a América y no valía la pena. Porque entonces yo vendía un escudo heráldico por mil pesetas. Pesetas, ¿eh? Son seis euros ahora, ¿no?, creo, si no ha subido de esta mañana a ahora. Eh, y, y claro, los portes costaban costaban más. Y no había manera de que me pagaran contra el reembolso. Hoy en día tenemos Stripe, tenemos... Eh, Paypal, y tenemos una cosa maravillosa que para mí es la leche, que es Bizum, ¿Vale? Bizum eh, es la hostia. Y es muy sencillito trabajar con ellos. Vas al banco, le dices que te registre como, como, como comercial para Bizum y a cobrar por Bizum. Bizum lo tiene todo el mundo. Paypal lo tiene todo el mundo. Es caro, pero funciona. ¿Por qué? Porque otra de las premisas para que te paguen es que lo van con seguridad, que el cliente eh, se sienta eh, seguro, confiado. ¿vale? Eso, Paypal es muy bueno para el cliente y muy malo para el que vende, porque siempre si hay un conflicto, siempre, siempre, siempre le va a dar la razón al comprador. ¿vale? Te devuelven, te hacen un pedido, te, le dicen a Paypal que anule el pago y la has cagado. Te cuesta Dios y ayuda de recuperar. ¿Qué pasa? Que Paypal, pues, lo conoce todo el mundo, la gente confía y, y a la hora de vender vende mucho. A mí el que más me gusta de los dos es Stripe. Stripe eh, funciona muy bien porque, aparte de que se integra en la web directamente, no vas a una, a una segunda página que luego tienes que ir a la del banco y tal, tanto Stripe, bueno, ahí tanto Stripe como Paypal tienen una cosa muy buena que es que puedes cobrar con un simple enlace. ¿Vale? Pones un enlace, PayPal me 20 euros, bam. y Stripe tiene algo muy similar. Por eso, tampoco necesitamos tener eh, un sistema bancario que es lo mejor que hay, desde luego lo mejor que hay es si tienes estrato y le puedes sacar una buena eh, un, una buena negociación al banco, es trabajar con la plataforma del banco porque es lo más lo más eh, barato. Pero, ¿qué quiero decir? Que hoy en día hay muchas eh, cosas, muchos sistemas que a veces nos empeñamos en tienda online, con banco y, y tal. Bueno, pues sí, es lo ideal. Pues a futuro, cuando vendas, cuando estés eh, creciendo. Pero ya os digo, una simple eh, lista de correo. Ahora las plataformas todas tienen ya empezando, Facebook tienes catálogo que puedes vender, eh, WhatsApp tiene catálogo que puedes vender y TikTok no creo que tarde mucho en, en ponerlo, ¿vale? Y ya hemos cobrado, tenemos que entregar aquello. Bueno, si es un producto digital, pues bueno, pues se envía con un enlace, por drive, o con un, si tienes una página Wordpress, hay plugins de descarga, que no tiene más problema qué tienes que enviarlo? Lo mismo. Antiguamente era un pesar y carísimo. Hoy en día, para mí, lo mejor que hay para, para esto es Correos Express. Correos Express funciona muy bien, por lo que es España. Tiene unas tarifas muy lógicas. Eh, claro, cuando empiezas, pues no tienes fuerza. Eh, poco vas a poder eh, negociarle. Nosotros ahí estamos un poquito a ver... Pero si ya tienes un poquito de tráfico, puedes sacar un poquito de... Bien, está bien. Y hacer un seguimiento, es primordial hacer un seguimiento de, la, de las ventas, A ver, saber qué ha pasado con esa venta, eh, saber cómo lo ha recibido el cliente, si está satisfecho, si no, si tiene alguna pega y, y puedes solucionarla, y si tiene que devolver, pues porque sea por ley, porque tiene los famosos 14 días que como ha dicho Marina esta mañana, si no hemos especificado bien que nuestro producto no se puede devolver, nos comemos las 200 tazas, ¿vale? Y, y nada, ¿eh? y todo esto. Otra cosa que yo me preguntaba y tal, ¿vale? ¿Qué de tener en cuenta, ¿vale? A la hora de vender. Tener, tenemos todo el sistema montado, pero hay una... Cosa que hay que tener en cuenta, además desde el primer día. La fiscalidad vale y los aspectos legales, primordial. O sea, en el momento que vendas un euro, vas a tener que pagar impuestos y vas a tener que darte de, de alta como autónomo o como sociedad. Eso es lo que dice eh, Hacienda. Tampoco tenemos por qué decir a Hacienda que hemos vendido un euro. Yo soy de la opinión de que darse de alta cuando estés vendiendo. Pero lo que dice la ley es que en el momento que vendas un euro tienes que tienes que darte de, de alta, ¿vale? Tienes que hacer eh, esa me, medición de... tanto de ventas como de clientes, ¿vale? Para saber por dónde andas, porque si no, no vas a poder progresar, no vas a, no vas a saber si estás ganando, si no, si un producto funciona, si, si no funciona. Ya os he dicho, creo que lo que estoy diciendo lo sabemos eh, todos, pero no, no está mal recordarlo y yo esto lo tengo una especie de checklist que cada lo repaso de, de vez en cuando. La atención a los clientes, pues bueno, ya la, la hemos... Creo que ha salido, ¿no? Por... Mmm, eh, coño, que me queda en blanco. <risa> es, es importantísimo te, tener a los clientes. Saber de qué van los clientes, si están contentos, si no. Y tenemos que captar nuevos clientes, ¿vale? Tenemos que... Eh, si queremos crecer, tenemos que captar, tenemos que tener algún sistema para que nos conozcan, para que quieran comprarnos ¿vale? y para eh, todas esas cosas. Y, por supuesto, vamos a tener que rascarnos el bolsillo, ¿vale? No me vale a mí cuando un cliente me dice, no, es que tal, un plugin gratis... A ver, estamos hablando de un negocio, ¿vale? No de un chaval que, que quiere escribir un blog sobre el Barça o el Madrid. Es un negocio, y en un negocio hay que invertir. La suerte que tenemos es que en, en el online la inversión es infinitamente más pequeña que en el offline. Pero es lo mismo. ¿vale? Vas a tener que invertir en la infraestructura de ventas. La llamada infraestructura web. Sea la que sea, más grande más pequeña, algo te va a costar. En las herramientas de marketing. ¿vale? Porque De, de hecho, yo recomiendo siempre invertir tres veces en marketing lo que tengas que invertir en, en montaje o en, en cosa técnica, como mínimo. Porque por muy buen producto que tengas, por muy buena tienda que tengas, si no lo publicitas, es como montar la mejor tienda de, del mundo, con el mejor material, en un callejón sin salida, en una aldea del monte. ¿vale? No hay ni Dios a comprarte. Luego tienes que invertir mucho, poco, lo que puedas, lo que tengas en marketing. Tendrás que contratar servicios profesionales porque vas a necesitar un gestor, o vas a necesitar SEOs o desarrolladores, vas a necesitar una serie de, de profesionales que te cubran, porque tú eh, no tiene mucho sentido, eh, y esta es otra pregunta que le hago a los clientes de tienda, dices, oye, tú cuando montaste la tienda, eh, las estanterías las fabricaste tú, o no, o sea, las compré o las encargó un carpintero, y la caja registradora no la programé yo tampoco. Entonces, vale, tiene que invertir. Y, por supuesto, en publicidad y, y promoción. Si no nos publicitamos, si no damos a, a conocer, no vale la, la pena que hagamos nada. Y, bueno, básicamente es lo que tenía que deciros. Ya veis que no os he descubierto América, ni hemos reinventado la rueda. Simplemente son cositas que yo me pregunto de vez en cuando. Y, voy, sobre todo, voy chequeando si... Eh, Especie de checklist y voy cumpliendo, y dice, oye, ostras, porque a veces me despisto, hosti, que estoy haciendo poca promoción, o tengo que cambiar la tienda, o tengo que.. cualquier cosita de esta. Y por mi parte estamos. Eh, si queréis decir algo, si queréis.